vamos nosotros a plantear claro, eh, en este momento Entiendo. a propósito de lo que aconteció hace claro, dos que, la, días. que eh, a decirle a Francis, escúchame a Carolina que el Haití del cual nos separamos en el 1844 no es el Haití de hoy no, y no son las mismas condiciones en tampoco. ese aspecto ahí No no. pero me sumo a tu comentario no se puede permitir aquí en, en, en territorio dominicano ningún centro de refugiados ¿por qué entonces? Pues tenga, tenemos Sería que poner atención porque si el gobierno firmó ese acuerdo sin haberlo anunciado al país, solamente como una especie de preproyecto, es una traición a la patria. Bien. Muy bien, a propósito de lo acontecido hace dos días eh, con el tema de César el Abusador y otros casos que nosotros conocemos en República Dominicana que tienen que ver con los recursos eh, obtenidos de manera ilícita en otros casos eh, escandalosos del narcotráfico, el manejo eh, incorrecto de los fondos del Estado. Hay un proyecto de ley que en algún momento lo hemos tratado y que vemos que no se ha hablado mucho y que ha quedado solo apro aprobado en el Congreso cuando fue sometido por un grupo de legisladores. El, la ley de extinción de dominio. ¿Qué busca esta ley? O sea, quitarle, para que nos entendamos, quitarle a esas personas que de manera ilícita han conseguido dinero, ya sea por el narcotráfico... Esa es la ley de extinción de dominio. Así es. Uh -huh. eh, expropiar o que quede en mano del Estado todos estos recursos que gente de manera ilegal consigue y que por hecho, o de hecho, por defecto, afecta a la sociedad. Eh, increíblemente no vemos... No vemos, y me, entiendo yo que a raíz de lo que sucedió hace unos meses, tres, cuatro meses atrás, eh, un escandaloso caso de narcotráfico en nuestro país, en, en las cámaras legislativas, eh, específicamente en, el, en la Cámara de Diputados, porque eh, cuando se sometió fue aprobada inmediatamente por el, la, la Cámara de Senadores a unanimidad casi de que sea aprobada esta pieza legislativa, cosa que no pasó en la Cámara de Diputados. Se entiende que por algunos elementos que tiene esta. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un delincuente, cuando un delincuente es sometido a la justicia, tiene tiempo siendo investigado, consigue sumas millonarias por hacer eh, actos de manera ilegal o ilícitos? Tenemos el caso de Quirino que cuando vino acá a República Dominicana, vino a solicitar y a buscar lo que a él le pertenece. Ciudadanos que han afectado a una sociedad, a un país, a la juventud, y que han llevado a cientos y cientos de jóvenes a caer en el mundo de las drogas, por citar en este caso, o este, estas, eh, esto, estas estos, eh, situaciones ilegales que ellos cometen, estos actos ilegales. O sea, te hago el daño... Caigo preso, pero luego vengo y solicito que se me entregue mi dinero. Creo que es propicio, creo que es propicio que, la, que el Congreso y la Cámara de Diputados, que es donde fue, donde se paró este proyecto de ley de extinción de dominio, sea o que vuelva a sonar en el Congreso de la República Dominicana. Entiendo que los medios debemos de hacernos ecos, de que sea aprobada y de que sea aplicada. Tenemos países donde ya esta ley funciona, ellos México, El Salvador. Bueno, me atreví ayer a decir que mientras hayan legisladores que vengan del... De que, ese mundo. Que, que provengan de ese sector del narcotráfico, va a ser difícil eh, implementarla, pero también... Muy buen el, aporte. Pero también del, que provengan del sector de la corrupción. Sí. Sí. Porque todos los delitos Ajá. cometidos con los cuales se ha enriquecido quien sea juzgado en la República Dominicana... Se deberá de ser atacados sus bienes que producto del enriquecimiento ilícito Obtentan Entonces podríamos decir que esto es una de las condiciones o elementos Del por una qué muy Del por qué no ha sido posible que sea aprobada en la Cámara de Diputados Tenemos países como México, Uruguay, El Salvador Ustedes saben cuántos millones en, en El Salvador fue aprobada en el 2015. ¿Tú sabes cuántos millones en tres años, tres años y tanto? 2015 a 2019. 161 millones de dólares se apoderó el Estado de ciudadanos que cometieron actos y crímenes en contra ser? de su país. ¿Cómo debe ser? ¿Para qué debe de, de ser utilizado ese dinero que se le expropia, que se le quite a un César el abusador que quién sabe los millones que tiene? ¿Para qué pudo o puede haber sido... ¿Pudo haber sido utilizado el dinero de un caso Quirino? Para dar y ayudar, tenemos una llamada, para dar y ayudar a las a los países a que esos recursos sean aplicados donde se supone que se hizo ese mal a la sociedad. Por ejemplo, la juventud, cuando se habla de drogas. Vamos a recibir la llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Eh, miren, señores, lo ah. que sucede es que los mismos legisladores, y los políticos eh, de turno eh, se reparten los bienes que incautan vías de aviones eh, botes fincas, apartamentos ellos se lo abodican de una vez eh, se lo abodican en vez de subatar eso antes que se dañe por ejemplo, los aviones y los botes y dárselo a los hogares crea o matarlo. En, en tratar de resurgir este, que la gente lectura los, los drogaditos, los muchachos y cosas. Pero a ellos no les conviene, por eso no lo va a deshilar en cuanto a eso, porque ellos se los reparten entre ellos mismos. Todo esto. <risa> Muchísimas gracias. Que como como si quien dice. Que ellos se autorroban, el ladrón que, que roba ladrón tiene 100 años de perdón. No, terrible. Entonces, ¿a dónde deben de ir dirigidos esos recursos que se les propien a estos delincuentes? Hacer aportes a esa sociedad o a ese segmento que han dañado. Cuando hablamos de narcotraficantes, ¿quiénes son los más afectados? Es la juventud que cae en el mundo de las drogas crear instituciones, eh, crear cosas que le permitan a ellos y a sus familias y a los sectores más vulnerables, que es donde se entiende que hay un mayor flujo de este, de este, de esta droga o de este, de este consumo ilegal. Ahora bien, tenemos a los delincuentes de cuellos blancos, que ustedes saben quiénes son, quienes se enriquecen con los recursos del estado, porque tenemos el ladrón burgal, que es el de la calle, que siempre he dicho que es el resultado del, da, del ladrón de cuello blanco. Cuando se le quiten cientos, mil, dos mil, tres mil millones de pesos a un legislador que no se sabe cómo lo consiguió, ¿a dónde debe de ir dirigido ese dinero? ¿Para quién debe de ser ese dinero? O sea, nosotros tenemos muchísimas necesidades como pueblo que no han podido ser, que no han podido ser suplidas por quienes nos han gobernado en los últimos 20, 24 años. Para no irnos más lejos, desde el 96 hacia acá. Donde un grupo de gente se ha enriquecido, que no ha llegado sin nada al gobierno, ha llegado sin un quinto, y ustedes los ven que exhiben fortunas, que ellos mismos lo dicen. Ese dinero... Y a través de una ley de extinción que sea aprobada en un congreso, puede ir dirigido a crear las condiciones de cambiar el rumbo de algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, cuando se habla de corrupción, es un dinero que se lleva del pueblo. ¿A dónde debe de ir ese dinero que se le quite a los funcionarios corruptos que se lleva el dinero del pueblo? Bueno, puede ir dirigido a salud, a educación, puede ir dirigido a disminuir los temas que tienen que ver con la inseguridad en la República Dominicana ¿por qué no se aprueba? ¿por qué no se pone en el tapete? ¿por qué no se habla en, en el Congreso de la República Dominicana de una ley de extinción de dominio? de una ley que le quite los bienes a los funcionarios corruptos que le quite el dinero a los narcotraficantes que le quite el dinero a todo el que consigue en una sociedad o en un país de manera ilí ilícita enriquecerse ay, es que no la van a someter Carolina porque ahí está camacho que tiene 3 mil millones de, de pesos. Eh. Pero también tenemos... Y si ley. lo investigan posiblemente no lo pueda justificar y entonces habría que quitárselo. Él él, de, él no va a participar, él no va a levantar la mano. Pero igual también muchísimos diputados de otros partidos Que vienen también, de otro mundo, como eh, bien decía Francia. De Pero entonces los medios, no y no se habla de esto en los medios, ni siquiera por el escandaloso caso de este señor, de César el Abusador, en un informe que hizo Nuria, donde él exhibía piezas costosísimas... Una burla. Eh. ¿De dónde sale eso? Del desvío y de la perdición de quienes consumen esa droga malvada. por la gente de la DNCD, que tú a veces lo ves en jipetones, eh, usando teléfonos carísimos, usando eh, prendas carísimas, Mira, relojes nivel nivel, Si te, te voy a decir algo, una de las alternativas que podría tener el Estado o, o la sociedad dominicana, que en esas instituciones, esos individuos, tengan una calidad de vida un poquito alta cuestión de que no sean permeables pero que sea transparentes. transparente Unidos. bueno tú pero ganas obviamente 100, que pesos sea... mensuales por ejemplo Correcto. pero que sea el estado que te lo pague que sea Correcto. transparente no Correcto. que tú ganes 20 mil pesos y que y tú que tú andes te busques con doscientos busque eh, mil de de mil o de 100 mil que que están costando eh, entonces o sea 100 mil pesos por un teléfono Exhibir bueno, por, un eh, nivel de vida que eh, no. Yo me ahorro 95 mil. ¿Sí? Yo vi uno que me daban el, el último iPhone está en 90. Sí. Una amiga yo, mía yo dio 1.800. Yo me ahorro 25 mil. Mira. salió? Yo doy no 7 mil pesos 000. por el teléfono. Yo no doy más de yo 5, di 50. Pesos. Doy y yo doy 50. Me un Yo encuentro. Eh, sí, 40 y pico. Mira. <risa> ¿Por qué no que investigarla? ya la antigua. Mira. O sea, nosotros tenemos que tomar este tema muy en serio Nosotros tenemos que tomar este tema muy en serio el, ley, el tema de la ley de extinción Quitarle, quitarle a los corruptos, a los narcotraficantes Ese dinero que consiguen a costilla del pueblo No es posible Tú tienes un congreso que está enfocado en todo Menos en lo que tiene que estar Tenemos. Hay que quitárselo a los políticos también a Por los supuesto, ahí, ahí, claro. ahí va O sea, todo, es todo el enriquecimiento ilícito Usted consiguió 100 millones de pesos de dólares. ¿Cómo usted lo consiguió? ¿Cómo se usted lo pudren trabajó? en cisterna y en caja fuerte. Entonces, este tipo de leyes la son de fría. las que nosotros necesitamos que se apliquen y abogar para que en el Congreso y que la gente se empodere de ellas. Por eso que la gente seria tiene que involucrarse en la política e ir a, al Congreso, ir a, a los ayuntamientos. No y el elector tiene que Por eso que yo esperaba que esos Fulvio, valores. Por eso yo esperaba que Fulvio fuera candidato a diputado. Porque tenía mi voto seguro Y el de muchísima gente que quiere gracias, gente gracias. seria Pero no tiene 100 millones Y no yo tiene también 100 millones. pensaba que tú ibas a ir regidor Todavía no, creo que no es mi tiempo todavía Vamos a dejar de pasar Francia ahora Que sabemos que es una persona seria y que va a muchas hacer gracias, un buen trabajo muchas ahí. Gracias. Y que tiene mucho tiempo eh, haciendo. No, es que conócela, sabemos que lo que va a abogar Por el por el beneficio de la sociedad Franco-Macorizana Entonces la gente seria tiene que involucrarse Y apro aprovechemos de las redes sociales Que ya permiten hacer publicidad Sin gastar mucho dinero eso, bueno, eso nosotros a llegamos todo. a la parte final de este programa sí, de sí, mañana. No.